animar a todos los que estén visionando este vídeo a participar del congreso de gestión de la movilidad que estamos organizando en Madrid en los próximos días del 11 al 13 de diciembre. ¿no? Creo que es una experiencia muy importante en la que todo el sector de la mano del, del liderazgo de la Dirección General de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid quieren poner de relieve el, el modelo de gestión de tráfico tanto urbano como interurbano que durante muchísimos años se ha ido construyendo en nuestro país. Sin duda una buena clave para garantizar el éxito de este modelo ha sido el proceso de estandarización iniciado hace más de una veintena de años y por tanto creemos que España en este momento puede poner encima de la mesa un modelo completo de gestión global de la movilidad, no solo en el ámbito de la ciudad, sino también la movilidad de todo el tráfico interurbano y nos parece que es una oportunidad fundamental, importante y destacada para que muchísimos países que están pensando en la viabilidad de incorporar entre su forma de trabajar un modelo global. Este puede ser el, el modelo que, que puedan poner encima de la mesa con el apoyo de todas las empresas españolas que han demostrado ya su enorme valía en, en todo el mundo, gestionando la movilidad de ciudades por todos los continentes. Esperamos contar con todos vosotros y poder saludarlos personalmente. Muchas gracias.